Christian Nodal revela lo doloroso que ha sido borrar sus tatuajes. Recientemente Christian Nodal habló del proceso que comenzó para borrar la mayoría de los tatuajes que tiene en el rostro, ya que planea que su hija conozca su rostro, al natural, pero tal parece que ha sido más doloroso de lo que esperaba. También te puede interesar, esto pagará Christian Nodal para remover tatuajes de su cara. Tanto Casu como Nodal se encuentran listos para la llegada de su primogénita, es por ello que el cantante ya inició con un tratamiento para eliminar definitivamente sus tatuajes en el rostro. El punto de los tatuajes más que nada es que me quiero ver limpio, amo los tatuajes, pero me gustaría que mi hija conozca mi carita, dijo Nodal. Christian Nodal habla del proceso de borrar sus tatuajes. En una entrevista del podcast Escuela de Nada, Nodal habló del método por el que optó para eliminar los diseños que tiene en el rostro, mismo que ha sido bastante molesto y doloroso. A mí me dolió muchísimo más que ponérmelos, lo bueno es que es menos tardado el dolor, me tardó como 15 minutos, explicó el mexicano. Al respecto del procedimiento, el intérprete de 24 años explicó que debe tener ciertos cuidados en su piel, ya que pueden quedar llagas o costras, como podría ser su caso.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 Por lo cual tendrá que someterse a varias para disminuir la apariencia del color de los diseños que tiene en el rostro. Me dolió muchísimo y para lo que se fue, todavía están bien visibles, dijo el cantante. ¿Cuánto cuesta el proceso al que se someterá nodal? De acuerdo con el cirujano David Játiva, existen diversos métodos para borrar un tatuaje, los cuales van desde la tecnología llamada fototermólisis, cirugías o injertos, sin embargo, resaltó que ciertas tintas son difíciles de eliminar. Si miras las fotos de Cristian Odal, tiene colores neón en la cara, colores muy vivos, son mucho más difíciles, es muy posible que estos tatuajes no se puedan remover del todo, explicó el cirujano.